La política de prevención de la radicalización violenta se estructura sobre la evolución del terrorismo y avanza con las sucesivas estrategias de seguridad nacional que sitúan al terrorismo internacional como una de las principales amenazas a la convivencia. Así lo establece la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, que da cuenta del carácter evolutivo y adaptativo del fenómeno, debido a la naturaleza de la amenaza y su evolución y al impacto de las tecnologías de la información sobre las fuentes de financiación, los sistemas de reclutamiento, la captación y el adiestramiento. La definición de la radicalización en la agenda institucional es multidimensional. Se plantea como un tema complejo que internamente tiene aspectos de seguridad pública, aunque, sobre todo, es un problema que llama a la intervención social. De hecho, la capacidad preventiva y proactiva no se concentra en las políticas de seguridad, muy por el contrario, está en los impactos acumulados generados por otras políticas públicas, educación, sanidad, integración social, en las características presentes en el territorio enfoque de gobierno multinivel y en el compromiso de la sociedad con la seguridad. Esta concepción de la definición obliga a aplicar un enfoque de intervención multidimensional, multisectorial y de gobierno multinivel, lo que genera una arquitectura institucional muy compleja y cuyo diseño tiene características reticulares más que de jerarquía. La prevención de la radicalización se convierte en una prioridad de la política antiterrorista, al tiempo que en un problema público de gran complejidad por su carácter multidimensional y su naturaleza interactiva, que debe ser abordado desde los distintos niveles de gobierno, políticas públicas y organizaciones públicas, y del que no puede quedar al margen la sociedad civil. La radicalización violenta no es un problema netamente de seguridad pública, ni debe ser gestionado exclusivamente con los recursos y orientaciones de las políticas de seguridad, ya que se perdería la capacidad de anticipación y prevención. El enfoque se enfrenta a muchas resistencias, tanto dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como en distintos ámbitos institucionales y de la sociedad civil. Estas resistencias son el efecto de la rutina de la intervención y de una débil e inexistente cultura de seguridad en un país en el que el capital social es bajo y la participación no forma parte ni de la cultura administrativa ni de la cultura cívico-política. El enfoque de intervención multinivel trata de potenciar la capacidad de anticipación y de prevención ante las amenazas y riesgos. Es un enfoque integral del problema que aplica el principio de unidad de acción trabajando la coordinación entre administraciones públicas y con la sociedad. El objetivo es aplicar un uso eficiente de los recursos y trabajar en aras de la sostenibilidad. Asimismo, es una política en la que es necesaria la interdependencia con los socios y aliados en un mundo de interacciones globales. Debe completarse, por tanto, la cooperación internacional. El despliegue del enfoque multinivel tiene como prioridades la adaptación a la nueva realidad de la relación entre seguridad y globalización una visión integral del terrorismo en sus manifestaciones y expresiones organizativas e ideológicas, la transparencia y accesibilidad de la estrategia para facilitar la corresponsabilidad ciudadana y el compromiso institucional, la coordinación, cooperación y colaboración nacional e internacional que permita defender los principios de coherencia, eficiencia y anticipación en el diseño de las acciones, la cooperación internacional, la generación de inteligencia. Estas orientaciones convergen en una política de prevención de la radicalización que responde a un modelo pluralista en el que participan distintos actores públicos y de la sociedad civil, que debe potenciar la cooperación interinstitucional y administrativa en el marco de un sistema de relaciones intergubernamentales propio de un Estado compuesto y de gobierno multinivel, en una política pública en la que las competencias se distribuyen entre todos los niveles de gobierno, como bien refleja la estructura y composición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La política de prevención de la radicalización violenta responde a un modelo complejo de las relaciones institucionales y administrativas. Los objetivos establecidos la enfrentan a un proceso de implantación dificultoso que trata de responder a las múltiples dimensiones de la radicalización y a las pautas recomendables para una intervención efectiva. El despliegue de la estrategia contra el terrorismo requiere de la participación de los tres niveles de gobierno, asumiendo un papel activo para el logro de una convivencia pacífica. La red de actores da cuenta de la dificultad de la intervención y pone en valor la necesidad de dinámicas de coordinación y cooperación. En un escenario con el nivel de complejidad que genera el enfoque, el diseño de la política de prevención de la radicalización violenta presenta dificultades para su implantación efectiva. El objetivo es la prevención y, por tanto, se impone la necesidad de generar mecanismos de alerta temprana para potenciar la capacidad preventiva. En este contexto, y aplicado al caso español, al Ministerio del Interior le corresponde el liderazgo de la política, a la Administración Regional la incorporación de la visión sectorial, y a la administración local la capacidad para adecuar los impactos a las necesidades de cada territorio. La participación de la sociedad civil facilita la capacidad de respuesta y la construcción de sociedades más fuertes y preparadas para afrontar amenazas, riesgos y vulnerabilidades.